La biblioteca de Facebook es un recurso digital donde podemos analizar lo que está haciendo la competencia. En tu navegador de preferencia, vamos a buscar lo siguiente. Biblioteca de Facebook. Vamos a buscar aquello que está, esta URL que dice https2.es-es.facebook.com y vamos a dar un clic para ingresar. Una vez que ingresamos, se nos va a desplegar una pantalla muy parecida, igual a la que tenemos acá. Donde dice buscar anuncios, nosotros vamos a establecer una ubicación. Que, que va a ser el país donde tú resides, en este caso sería Ecuador. La categoría del anuncio, yo puedo poner todos los anuncios o los temas sociales o de elecciones políticas. Vamos a poner todos los anuncios y aquí vamos a buscar... Eh, lo que está haciendo la competencia, podemos poner el nombre de la, de la empresa, perdón, de tu competencia o podemos poner la palabra clave eh, que nos estamos interesando, en este caso hemos puesto casas para perros y aquí podemos ver todas las opciones que nos dice hemos encontrado 23 resultados que coinciden con la búsqueda de tu palabra clave, mira que es importante esto, esto de la palabra clave publicados en marzo solamente en marzo de 2023 tenemos todos estos eh, elementos o todos estos eh, anuncios que están aquí realmente es impresionante ahora por ejemplo si nosotros queremos ir con más detalle vamos a analizar esta publicidad que nos dice que ha salido del 30 de octubre al 2 de noviembre que utilizó esta plataforma este tipo de categoría eh, nos da el estimado del público, mira que es una barbaridad esto, con esta publicidad ellos han llegado alrededor de 500 mil personas y han invertido alrededor de unos 100 dólares más o menos unas impresiones, es decir las veces que se mostró esa publicidad en el dispositivo móvil va entre unos 15 mil a unas 20 mil eh, reproducciones, es bastantísimo que eh, un anuncio eh, salga y se repita 20 mil o que haya aparecido mil veces en un dispositivo es bastante. Ahora nosotros podemos ingresar y ver el anuncio tal y como está. Y aquí nosotros podemos eh, también darnos cuenta de todo lo que está haciendo la competencia. La verdad, esto es algo increíble. Me encanta muchísimo esta plataforma eh, de la biblioteca de Facebook porque me permite en tiempo real mejorar la estrategia que yo quiero implementar para empezar a ofrecer mis productos o servicios dentro de Facebook. La verdad, vale la pena pasar por aquí.